¿Por qué queremos una asamblea constituyente? ¿Qué es una constitución? Es el ordenamiento jurídico fundamental de un Estado, su Carta Magna, es decir, las normas superiores de un país, las cuales, uno, establecen los derechos y deberes de los ciudadanos. Dos, regulan el funcionamiento de sus instituciones. 3. Regula las relaciones entre los ciudadanos y el Estado. La Constitución expresa los valores y principios que rigen un Estado de Derecho y todas las leyes y reglamentos del país deben tener coherencia con ella. Toda constitución legítima debe ser expresión del poder constituyente. Poder que en una sociedad realmente democrática reside exclusivamente en el pueblo. ¿Qué problemas tiene nuestra Constitución? 1. Es ilegítima, pues fue redactada bajo una dictadura militar y aprobada por un plebiscito sin oposición y para el cual no hubo padrón electoral. Dos, Consagra principios neoliberales que restringen el actuar del Estado y la sociedad civil, delegando al mercado y a las empresas privadas los derechos sociales que el Estado debiese garantizar a los ciudadanos. Salud, educación, pensiones, etc. Por esta razón se dice que Chile es un Estado subsidiario. 3. Nuestra Constitución es democrática en la forma, es decir, separación de poderes y elecciones de autoridades públicas, pero no en su contenido. Impide que la ciudadanía participe en las decisiones importantes y en la fiscalización y control de nuestras instituciones, lo que, entre otras cosas, ha traído consigo una creciente pérdida de legitimidad de instituciones democráticas. ¿Qué métodos existen para cambiar nuestra Constitución? Existen cuatro mecanismos principales. Uno, comisión de expertos, grupo de especialistas del área constitucional designados por el Presidente o el Parlamento para redactar la propuesta de Constitución. 2. Congreso Constituyente. El Poder Legislativo designa una comisión amplia de parlamentarios para la redacción de la Constitución. 3. Asamblea Constituyente. La ciudadanía elige democráticamente a los delegados que redactarán la Constitución. 4. Convención Constituyente corresponde a una comisión mixta entre parlamentarios y representantes ciudadanos. Generalmente la constitución que resulta de cualquiera de estos mecanismos se plebiscita con la ciudadanía. ¿Qué es una asamblea constituyente? Es un mecanismo donde los ciudadanos eligen representantes o delegados entre toda la ciudadanía para constituir una asamblea como Parlamento cuyo fin es exclusivamente redactar la nueva Constitución. Una vez terminada esta tarea, se ratifica el proyecto constitucional en un plebiscito y la asamblea se disuelve. En esta asamblea se debe expresar la voluntad del pueblo el que ejerce su soberanía constituyendo el Estado de Derecho como un nuevo acuerdo social. ¿Qué asamblea constituyente queremos? Características ideales. 1. Participación activa de sociedad civil organizada a través de cabildos o asambleas populares. Y pueblos en su conjunto, evitando la manipulación por parte de partidos políticos, grupos económicos y élites con intereses creados. 2. Elección de delegados mandatados por las asambleas populares y cabildos. 3. Popular y plurinacional. Debe asegurar la participación de toda la diversidad de grupos sociales y culturales, y en especial la de los pueblos originarios. 4. Paridad de género y representatividad territorial. 5. Transparencia y acceso a la información y la discusión. En síntesis, queremos definir democráticamente las reglas que determinan la forma en que se toman las decisiones que nos afectan y obligan a todos y todas. Necesitamos una nueva constitución que nazca de una asamblea constituyente porque queremos más y mejor democracia y más y mejor participación para una sociedad más justa. ¿Qué es la convención constituyente que propone el acuerdo por la paz de los partidos políticos? Es una distorsión del mecanismo de la asamblea constituyente, pues si bien propone el 100% de delegados elegidos directamente por voto popular, establece que dichas elecciones serán igual a las de diputados, ...sin asegurar la participación de independientes y representantes territoriales en igualdad de condiciones. Además, todos los criterios para su formación los decidirá una comisión técnica... ...compuesta sólo por los partidos políticos incluidos en el acuerdo. Hoy nos encontramos en la primera etapa de un proceso constituyente realizando cabildos y asambleas populares convocadas desde la propia ciudadanía, además de diversas formas de manifestación social. Súmate. Colectivo de Profesionales de las Ciencias Sociales Araucanía, PROSA.